Hoy os voy a hablar de un tema que no había tratado aún en el canal y es el tema del celo, que me parece bastante importante conocer si se tiene un cerdito o si se va a tener un cerdito. Todas las cerditas hembras tienen el celo y lo alcanzan a los 5 meses, que es cuando alcanzan la pubertad. A Maya recuerdo que le salió justo eh, a los cinco meses porque hasta entonces la paseaba siempre sin correa, suelta, porque me seguía como un perrico, me seguía muy bien. Hasta que un día empezó a irse detrás de la gente y se iba corriendo detrás de cualquiera que pasara y no me obedecía y no quería venir cuando le llamaba. Y yo me quedé tan preocupada porque pensaba que era porque la había criado mal o porque de repente se había vuelto desobediente, pero en realidad era el celo. Y el celo de las ceritas dura eh, tres o cuatro días, Maya, a Maya le dura tres días. Y es cada tres semanas o 21 días, así que casi cada mes. O sea que si Maya tiene dos años y medio, imaginaros la de celo que pasaba con ella, así que puedo contaros mi experiencia. Maya de normal es un animal super dócil y tranquilo y es que es muy tranquila, la mayor parte del día lo pasa durmiendo, pero cuando está en celo se transforma en otro cerdo, se vuelve súper inquieta, súper nerviosa, es decir, eh, no puede estar quieta, simplemente tiene un montón de energía, parece como que está dopada. Para que os hagáis una idea, eh, cuando yo la paseo de normal hago uno o dos kilómetros máximo y me cuesta una hora hacerlo o así, o sea, es un ritmo muy lento, mucho más que un perro, y cuando está en celo, en cambio, puedo hacer 7-8 kilómetros en una hora y media. O sea, es un aumento de ritmo considerable. Va a un ritmo que no puedo ni seguirla casi ni yo. Luego duerme muy mal, es decir, normalmente eh, se duerme hacia las 8 de la noche y consta en celo, hasta las 12 no, puede, no se va a la cama y luego se despierta hacia las 4, a las 5 de la mañana, haciendo ruido, moviendo su cama con el hocico, eh, andando, corriendo por todas las partes, y hace mucho ruido y tengo que levantarme yo, a las 5 de la mañana ponerla en el jardín para que pueda desfogarse y correr, y porque no puede dormirse más. Y en el jardín tampoco es nada normal, porque en vez de como está siempre, lo que hace es eh, hace cuadrados por el jardín corriendo en el mismo sentido siempre, hace como rondas y se pega horas y horas girando en el mismo sentido. No sé si podéis apreciar que está todo el jardín con hierba normal y aquí hay como alrededor de Abusto una, una recta toda llena de barro y es que esa recta luego sigue por aquí, por todo ahí, ahí y luego da toda la vuelta al jardín y es porque Maya se dedica a hacer cuadrados durante el celo y entonces hace cuadrados por todo el jardín. Viene por aquí corriendo, viene por allá y vuelve a hacer el, el, el cuadrado y hace marcas de barro de la cantidad de veces que pasa. O sea, fijaros. Durante el celo, aparte de nerviosa, se vuelve también muy destructora. Los feos son siempre un poco destructores de por sí, porque son animales que tienden a aburrirse. ¿eh? y he dicho muchos vídeos y, y entonces tienden a destruir un poquito las cosas que tiene alrededor pero eso se multiplica por mil durante el celo, es decir, eh, en el celo cualquier cosa que se encuentre, toalla, manta, eh, trozo de madera, lo que sea, lo coge, lo divide en pedacitos y se lo mete a la cama, de manera que tiene luego un montón de pedacitos de tela y lo hace así con la pezuña, lo trae todo alrededor de ella y se sienta encima, haciendo un nido. La explicación es que básicamente cuando están en celo están ovulando, entonces eh, ella prepara un nido para su futura camada, que no va a tener, pero bueno, <risa> ella lo prepara por si acaso. Y de hecho tuve una mala experiencia con eso una vez eh, que estaba en celo, eh, su cuarto da al jardín, entonces ella estaba en el jardín corriendo y haciendo sus rondas como siempre y le deja abierta la puerta de su cuarto y dije bueno, pues cuando se canse de, de estar aquí en el jardín que se meta adentro y se, se duerme. Error. Volví a las dos horas y me encontré con esto. Maya había destruido toda su cama, había hecho pedacitos de ella, había sacado toda la espuma, todo lo que había destruido lo había destruido, había ido a la terraza, había abierto un armario que tenemos ahí en la terraza donde guardamos cables, había cogido todos los cables, había traído a la cama y se había hecho un nido gigante y estaba tan tranquila tumbada de encima. Esa es una de las muchas experiencias que me ha pasado con Maya en el celo y básicamente es que destruye todas sus camas cuando está en el celo, todas las camas que ha roto es porque estaba en el celo. ¿Y cómo podéis saber que vuestra cerda está en celo? Pues os voy a dar una serie de síntomas que resuelven las dudas. Primero, que su vulva está hinchada. La vulva de los cerditos normalmente, bueno, aquí veis en la foto, es un cerdo de granja, pero bueno, se parece bastante a Maya. A la derecha tenéis una vulva normal de un cerdo y a la izquierda tenéis eh, una vulva hinchada en celo. Aquí vemos que se está acabando el celo porque ya la vulva tiene un color rosado, ya no rojizo, que es porque se está acabando ya. La vulva de maya es verdad que se pone mucho más roja, pero si veis que está hinchada y muy roja viva, roja, rojo vivo, eh, es que está en celo. Luego el segundo es que es la falta de apetito. Simplemente eh, los cerdos suelen perder el apetito, tanto de, de... no tienen ni ganas de comer ni sed. Entonces bueno, tampoco es preocupante, ¿eh? solo son dos días, no pasa nada, pero pues es que su prioridad es otra que comer, es buscar un macho. La tercera es que está inquieta y nerviosa. Eh, los cerdos en celo, como hemos visto, se mueven muchísimo, están súper nerviosos, y el cuarto es la falta de sueño. Si veis que vuestro cerdo no duerme muy bien a la noche, se levanta por a las 4, a las 5 de la mañana súper nervioso, le cuesta dormir, es que está en celo. Si vuestro cerdo tiene alguno de estos síntomas, es que probablemente esté en celo. Uno de los únicos puntos negativos de tener un cerdito, en mi opinión, es eso, el celo. Porque es una locura, o sea, son caminazas interminables de kilómetros y kilómetros de no consigo cansarla, además se va corriendo detrás de la gente, persiguiéndoles para montarles, bueno y aguantar un bicho de 45 kilos es bastante difícil y luego a la noche también muchas noches en vela porque tengo que estar atenta para que no me destroce la casa cuando se despierte y a ver cuando se despierta para meterla al jardín y bueno, es un poco, es una locura, pero lo bueno es que ese punto negativo tiene una solución y es la esterilización es un proceso muy sencillo, que bueno, puede resultar costoso, porque ser un animal exótico y al pesar 40-45 kilos, por ejemplo el mío, eh, cuesta bastante esa operación. Pero la verdad es que deja a animales totalmente dóciles y buenos, como son ellos por naturaleza, y los calma completamente. Entonces es muy recomendable y es una opción que estoy barajando muy seriamente para Maya, de la que ya os hablaré más adelante. Así que nada, este ha sido el vídeo de la semana, espero que os haya gustado, yo os he contado mi experiencia sobre el celo. Si queréis dejarme algún comentario explicando cómo es el celo cómo están cerditas y qué les pasa o cómo lo vivís, podéis dejármelo, estaré encantada de leerlo. Y nada, espero que hayáis aprendido, que os haya podido transmitir un poquito de mi experiencia con Maya y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete!